te sisteme un encuentro con la sabiduría nuevamente aquí con ustedes para dar comienzo a un nuevo programa de esta serie Hola, bueno, hoy vamos a tocar un, un tema que está relacionado con lo que es el poder de la mente y la ley de atracción se ha hablado mucho de, de muchos artificios de lo que es la mente y es conveniente saber que la mente no es el cerebro el cerebro es el instrumento de la mente. Por ejemplo, sería algo este, extraño que, que digamos uno viva en, en lo que es esa masa cránea y, y realmente la mente en sí se elabora, o, o lo que es el cuerpo mental elabora el cerebro el pensamiento pero el pensamiento en sí no es la mente si no existe un cuerpo que se llama el cuerpo mental existen tres tipos de mente existe la mente sensual, la mente intermedia y la mente interior se ha hablado mucho de lo que es el poder de la mente, el poder psicotrónico y hoy queremos tocar un punto que está relacionado con lo que es la ley de atracción nosotros a través del tiempo la ciencia, la humanidad, ha ido estudiando lo que es la mente a través de la parapsicología, a través de la psicología y se ha podido descubrir que con la mente nosotros podemos viajar al futuro, al pasado, eh, donde la mente tiene ciertas facultades. Si nosotros hacemos un análisis de fondo, todo lo que existe sobre la faz de la tierra que haya podido crear el hombre es a través de la mente. La mente es... Creadora, nosotros podemos crear, podemos gestar. Por eso es que nosotros en la vida debemos aprender a ser positivos y aprender a proyectar con la mente realmente lo que, lo que anhela cada ser humano, siempre y cuando esos anhelos sean para bien. Porque en sí el universo entero conspira para que cada uno de nosotros triunfe en la vida. Pero a veces... Nosotros a través de nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, eh, no sabemos canalizar positivamente esa fuerza mental y causamos daño o nos causamos daño a nosotros mismos. Existen ciertas epidemias mentales que es cuando nosotros vibramos a nivel de la mente, eh, vamos a decir con Raimundo y todo el mundo, con Vicente y todo el y toda la gente que llega y todo el que llega. Entonces nosotros debemos aprender a, a cultivar la mente, a cultivar el pensamiento y a generar dentro de cada uno de nosotros cierta fuerza mental o cierto poder mental. Ese poder mental, el mejor poder que hay es para que nosotros nos conozcamos y nosotros podemos poder dominarnos a nosotros mismos. Existe una frase célebre que el que vence a cien sí hombres es un valiente, pero el que se vence a sí mismo es un héroe. Debemos cultivar el pensamiento en una forma altruista, en una forma positiva, en una forma, digamos, este, magnánima, donde cada uno de nosotros debe gestarse, debe crearse como buena persona. Nosotros debemos aprender a hacer el bien, por eso Facundo Cabral decía así, si la el mejor negocio que hay en la vida es el bueno si la gente supiera que el mejor negocio es el bueno seríamos buenos aunque sea por negocio entonces nosotros debemos cultivar esa mente cultivar ese pensamiento y Decimos que existen tres tipos de mente la mente sensual la mente intermedia y la mente interior la mente sensual es lo que nosotros utilizamos para aprender a arreglar una silla para aprender a soldar para aprender carpintería matemáticas todo lo que, que realmente aprender a, re, a arreglar un auto y existe la otra mente, la mente intermedia que es la que está relacionada con las creencias, dogmas, fanatismo todo lo que está relacionado con lo que nosotros no podemos llegar a visualizar y y existe otro tipo de mente que es la mente interior que es lo más digamos trascendental o, o lo más este, magnánimo que nosotros podemos llegar a poseer, que esa mente interior eh, nos, nos conecte en sí con el anfiteatro de la ciencia pura de la ciencia cósmica. Cuando nosotros aprendemos a cultivar esa mente interior, tenemos que aprender a, a erradicar de nosotros todo lo que son las vaguedades los vanos pensamientos. Eh, ilusiones caprichosas porque si no estaríamos actuando con una mente intermedia o con una mente sensual y nuestra vida va a seguir siendo digamos como siempre ha sido, o sea no, nunca nos vamos a salir de una ley de lo que es la recurrencia, una ley de lo que es la ley del destino entonces cada uno de nosotros debe debe conocerse a sí mismo primero y principal quién soy de dónde vengo qué estoy haciendo, por qué vivo, para qué vivo y poderle encontrar a la vida el sentido y eso nosotros lo hacemos a través de la reflexión, a través del análisis a través de la meditación y es hora que nosotros nos preguntemos y, y descubramos en sí quiénes somos no es el nombre que uno tiene o dónde nació o el país sino quién es realmente quién es el que habita, quién es el que piensa, quién es el que siente para eso nosotros necesitamos conocer un poco lo que es la psicología en la psicología nosotros vamos a descubrir que existen ciertos agregados psíquicos o ciertos yoes que hacen que nuestra vida digamos sea un poco incierta donde está llena de satisfacciones, deseos este, complejo de inferioridad, complejo de superioridad pero no tenemos lo que es una integridad nosotros al al descubrir en sí de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es el objetivo trascendental de la vida uno empieza a gestarse, a crearse y decir bueno a reinventarse decir quién quiero ser, qué es lo que quiero ser porque uno a veces es lo que la sociedad le impuso, o lo que la familia le impuso, o lo que los demás quieren que uno sea. Entonces nosotros debemos aprender a conseguir lo que es la vocación, lo que es, digamos, el sentido, lo que nos hace feliz. La felicidad es un estado de conciencia y la podemos lograr, todos los seres humanos podemos conquistar la felicidad, pero no podemos descubrir ni encontrar las grandes realidades de la vida afuera, sino adentro de cada uno de nosotros. Por eso nosotros debemos aprender a ser introspectivos, reflexivos. Debemos cultivar dentro de nosotros algo que se llama la esperanza. Tener esperanza en uno mismo, porque uno siempre espera de los demás. Siempre estamos esperando que si el gobierno, que si esto, que si lo otro, siempre esperamos los demás, pero nunca tenemos una esperanza de nosotros mismos, o sea, Cómo nos, esa fe que debemos tener que nosotros podemos lograr grandes cosas de ahí parte en sí lo que es el cambio radical de una persona aprender a tener fe en sí mismo y a tener esperanza nosotros tenemos a través del tiempo nosotros hemos tenido desde que nacimos dos regalos en la vida uno es la mente digamos ese, esa mente, digamos, um, mecánica y otra es una mente intuitiva, la mente intuitiva está relacionada con lo que es el corazón, la mente mecánica o esa mente, digamos, fraccionada porque no tenemos una integridad mental, porque son muchos los personajes que piensan, sienten en cada uno de nosotros, si estamos, vamos a hacer un proyecto en la vida, un un anhelo que uno tenga, viene un agregado psicológico y, y nos dice a nosotros, no, tú no puedes, o te va a pasar esto, o te va a pasar aquello, o sea, nosotros mismos nos ponemos las trabas. No hay peor obstáculo en la vida que el que uno mismo se pone. Entonces nosotros debemos conocer en sí los personajes que habitan dentro de nosotros, que es la parte negativa, y conocer la parte positiva, que son las virtudes que todo ser humano tiene. Partiendo de ese punto, nosotros vamos a ir descubriendo dentro de sí qué es lo que realmente uno anhela o qué es lo que realmente uno quiere. Entonces, esa mente intuitiva es la que nosotros debemos aprender a usar que está relacionado con el corazón. Ya ha sido descubierto científicamente que el corazón tiene neuronas, que el corazón piensa y que nosotros debemos escuchar, aprender a pensar con el corazón y a sentir con la cabeza. Es una ciencia que nosotros la vamos a lograr aprendiendo a meditar, aprendiendo a reflexionar. Primero y principal, aprender a concentrarse. Dejar de ser un pensador. O sea, donde uno va a utilizar el pensamiento cuando uno realmente lo necesite. Porque nosotros vivimos conversando todo el día con, el, con ciertos aspectos mentales. Ideas, costumbres. ¿Cómo será que hay gente que hasta habla sola? Andan por la calle hablando solos, o están en el auto y uno lo ve que están hablando solos. Y hay gente que, ¿cómo será que, que estamos tan identificados y a veces con la conciencia tan dormida que uno lo ve hablando por celular o teléfono y hacen muestras, señas, como si el otro lo estuviera viendo? O sea, entonces son son aspectos que nosotros debemos ir conociendo, que en sí nosotros estamos dormidos. Dormidos no en el sentido físico de la palabra, sino en el sentido. General, o sea, a nivel de conciencia, a veces no nos damos cuenta o estamos distraídos, demasiado distraídos de la vida y no nos damos cuenta en sí lo que hacemos y, no, y cómo realmente nosotros podemos ser manipulados, manejados, no tenemos una identidad única. Y eso es lo que nosotros debemos llegar a lograr, a crearnos, a gestarnos y para eso nosotros necesitamos ciertas técnicas, ciertas reglas, ciertos análisis y de ver que el conocimiento está dentro de cada uno de nosotros. La verdadera sabiduría está dentro de cada uno de nosotros. Dicen es que, que, que la sabiduría os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la ignorancia. Y uno puede saber matemática, puede saber un montón de cosas y uno cree que no es ignorante pero la ignorancia es la ausencia de conocimiento y nosotros no tenemos todo el conocimiento. Por ejemplo, nosotros en la universidad, en el colegio, en la secundaria, aprendemos cómo ganarnos el pan de cada día, cómo aprender una profesión, cómo aprender a ser médico, este, pero no nos enseñan a vivir. Y únicamente el que aprende a vivir es uno mismo. Y para eso nosotros necesitamos una filosofía. La palabra filosofía es una palabra compuesta, filo, amor, sofía, sabiduría, amor a la sabiduría. Y esa sabiduría es la que nosotros debemos ir encarnando, que está relacionada también con el amor. Dicen que os doy amor, decía Hermes Trimegistro, que es el sumum de la sabiduría. Entonces nosotros a través de esa sabiduría vamos a ir conquistando lo que es poder proyectar a través de la mente lo que realmente queremos ser o queremos hacer en la vida y poder ir conquistando el amor, para nosotros más adelante poder conquistar esa felicidad. La sabiduría nos lleva a conquistar el amor y el amor nos lleva a conquistar la felicidad. Cursos de Gnosis Teórico Práctico lunes, miércoles y viernes, 20 horas. Por otros horarios, consulta Acuénaga 158, informes 155-88-235. Impresos Eureka Imprenta en general, artículos de publicidad, regalos empresariales, serigrafía, encuadernaciones, agendas, tarjetas personales e invitaciones sociales, boletería. Avenida Rivadavia, 344 en La Estrada, Colón 501, acérquese a debutar nuestras pizzas, calzones, empanadas o haga su pedido al 71 17 Multiservicios Renovar, pintura de obra industrial, reforma de locales y obras civiles, trabajos de altura, colocación de durlock, revestimiento plástico, hidrolavados e impermeabilizaciones. Aquí estamos con César, que nos estuvo eh, hablando con relación al poder de la mente. Y bueno, teníamos algunas consultitas, algunas preguntas que hacerte eh, con relación a, a, a ese tema, porque es muy interesante. Y hay algo que tiene que ver con, con, con un, este, un tema que eh, ha estado mucho de moda. Eh, y creo que vos lo tocaste en alguna conferencia que se ha dado. ¿Qué tiene que ver con la ley de atracción? Y bueno, queríamos preguntarte un poquito con relación a eso. ¿Qué, ¿Qué relación tiene la mente y esa ley de atracción? Sí, bueno, gracias Horacio. Este, eh, la verdad es que esa ley de atracción es una realidad. Pero hay que, hay que aprender, digamos, a, a ver que existe esa, esa mente universal. Existe así como nosotros tenemos... este un, una mente, un cuerpo mental eh, que uno puede viajar a través del tiempo con esa mente pero no, existe la mente universal y cósmica que digamos es es algo que, que decimos que el universo conspira contra nosotros para que uno triunfe, para que uno evolucione para que uno se regenere pero esa mente o, o esa parte mental vibra está en una vibración, todo en sí es vibración, existen ciertas leyes y cierta vibración, si nosotros nos relacionamos con lo que es, digamos, eh, nos conectamos, eso es como sintonizarse, sintonizar una FM, una, una radio, entonces cuando nosotros nos sabemos sintonizar, penetramos entramos, nos adentramos, nos compenetramos con esa mente eh, universal y, y podemos atraer cosas muy buenas, cosas positivas. De ahí nosotros nos cargamos de energía, nos cargamos de fuerza, ideas, inteligencias proyectos, o sea, es, es como, una, como una usina eléctrica que nosotros nos conectamos y nos recargamos de vibraciones positivas. Y eso, sabiéndolo canalizar, entonces nosotros podemos crear y podemos progresar en la vida. Por lo general nosotros nos conectamos, digamos, a una mente sensual donde está todo el mundo, donde están las epidemias mentales, donde la humanidad un día vemos que salen, hacen saqueos... Este, guerras y todo aquello, eso es por qué? porque la gente digamos este, está en esas epidemias mentales y así se producen las guerras, así se producen las grandes carastros. Eh, César, entonces cuando vos hablas de una mente sensual, eh, eh, calculo yo que por lo que vos querés decir tiene que ver con los sentidos, y obviamente los sentidos eh, sabemos dentro del conocimiento gnóstico que eh, esos cinco sentidos que tenemos son limitados cuando nos podemos hablar desde el punto de vista de, de lo grande, de lo maravilloso que es, es decir, de esa mente cósmica, ¿no es cierto? Que no la podemos captar o no podemos llegar a, a tener un contacto con esa mente eh, superior, esa mente intermedia o esa mente interior con, con, con nuestro sentido físico, ¿no es cierto? Claro, es correcto. Eh, nosotros nos... recibimos influencia de, de... por supuesto, o sea, es, es como es como la luz solar que todos recibimos esa influencia donde nosotros vemos que el sol es el que nos ayuda las radiaciones solares a fijar ciertas vitaminas en todo aquello pero este, no lo captamos todo porque no tenemos digamos un filtro, no tenemos este, un centro de captación porque no tenemos un cuerpo mental creado tenemos una mente sensual y una mente intermedia donde nosotros Debemos crear ese cuerpo mental que es como en sí, a través de lo que es la eliminación de un agregado psicológico, a través del cuido de las energías que, que uno no despilfarra a través de tantos pensamientos, tribulaciones mentales, este, fantasías. Nosotros debemos aprender, digamos, a tener lo que es ese regalo que, que hablamos, que, que es esa mente intuitiva es ese regalo que, que realmente nosotros no utilizamos, nosotros nos quedamos con el servidor que es esa mente y nos ol, olvidamos del el regalo que es la mente intuitiva en sí, el, el, la que puede crear o la que, la que, lo que más hace creaciones dentro de nosotros o nos puede llenar de, de ideas positivas, nos puede llenar de inspiración como lo hace un poeta, un cantante que va y se inspira y puede crear grandes melodías, grandes canciones, gente que inventa cosas, es porque entró, se conectó con su mente, digamos, su mente intuitiva y pudo penetrar en la mente cósmica. Eh, César, eh, es interesante. Ahora, eh, todos sabemos que vos bien lo decís, que la humanidad, y nosotros somos parte de la humanidad, nos manejamos con la este, con mente intuitiva, perdón, con la mente sensual ahora bien, decime eh, porque ¿cómo hacemos? ¿cuál es la técnica para poder nosotros tener esa posibilidad de conectarnos con esa mente interior o con esa mente intermedia que nos permita lograr una armonía y una vibración para poder atraer las cosas positivas de las cuales estamos hablando muy buena la pregunta, si nosotros las técnicas que debemos utilizar primero y principal, aprender a controlar la mente Aprender a controlar la mente. Primero debemos aprender a, a, a, digamos, hacer prácticas de lo que es prácticas de concentración. Uno puede prender una vela, se concentra en la llama, puede dibujar en una cartulina blanca con el marcador azul el, el, el símbolo del infinito y se concentra en ese punto. Lo importante es que nosotros aprendamos a dominar eh, el pensamiento, que realmente no estemos pensando, pensando. Entonces, la meditación es algo que también nos ayuda muchísimo, la reflexión y poder uno, digamos, cambiar la vibración para poderlo sintonizar. Eh, la mente cósmica en sí vibra prácticamente a 24 leyes. Y si nosotros estamos, por ejemplo, eh, dirá la gente, ¿cómo eso de cómo puedo vibrar yo a través de esas leyes? Por ejemplo, una persona enamorada. No le importa si el dólar sube, baja, todo, no, claro, porque está claro. vibrando a otras leyes. Viene le dice cualquier cosa porque está en otra onda. En otra sintonía. Otra onda, otra está, sintonía, ¿no? eso, otra onda en otra sintonía, en otra vibración. Pero una persona que está viviendo, digamos, problemas serios, laborales y todo eso, entonces uno no, este, uno le dice, ¿cómo está, O sea, están, digamos, no, dice, estoy en, en el infierno, por así decirlo. Y que esos son, claro. son estados... De psicológicos son estados de vibración entonces nosotros para poder penetrar en el, en, en el anfiteatro en la ciencia cósmica, en la ciencia pura debemos aprender a tener armonía tener lo que se llama una integración con ese corazón aprender a ubicarse uno a través del corazón y tener lo que se llama este, una una inspiración o sea una, una parte de, devocional hacia el todo, hacia el infinito, para nosotros podernos conectar. eso le llaman meditación, le llaman shamadi, le llaman... le dan diferentes nombres, pero todo lo podemos lograr y ahí adviene en sí, en nosotros, este, podemos solucionar un montón de problemas. Por ejemplo, toda la humanidad quiere, o toda la gente, quiere solucionar sus problemas. Primero y principal debemos saber que el problema, o la solución del problema, está dentro del mismo problema. Y para nosotros poder encontrar la solución debemos utilizar lo que se llama la meditación y utilizar en sí lo que es la mente intuitiva que Eso ya lo han descubierto los científicos, que el corazón tiene más de 40.000 neuronas y que es un sistema nervioso independiente, que puede pensar, puede razonar, puede, puede digamos, hacer grandes cosas en el ser humano. Ya... Hoy en día el corazón ya no es más un músculo, como se pensaba antes, sino una de las, glá las glándulas más extraordinarias de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Mira, eh, bueno, eso es verdaderamente interesante desde ese punto con relación al corazón porque nos lleva a, a bueno, obviamente a ver qué importancia tienen nuestros, eh, nuestros sentimientos, nuestras emociones... Es, esas, pero esas emociones de tipo superior Obviamente tienen que ver con, con nuestro corazón ¿no es cierto con ese, con ese sentir que a veces En determinado momento de la vida Tenemos cuando logramos Estar en un momento de paz, de armonía De tranquilidad eh, eh, Hay un cambio en nosotros Y ese cambio, ese, ese, esa, esa vibración Esa armonía Supongo que debe venir justamente de, de ese corazón no es cierto De ese corazón que, como, que maneja algo eh, En realidad En nuestra vida nuestro organismo, ¿no es cierto? Así es. Y, y no solo lo que tú dices, eso es así y, y es muy importante que uno lo vaya comprobando. Toda teoría es, es gris, el árbol de los dorados frutos, que es la experiencia, que es la vivencia, nos va a llevar a nosotros a lo que es la, la sabiduría. Entonces es interesante conocer lo, cómo, cómo actúa el corazón, o cómo influ, influencia el corazón. Se ha comprobado también científicamente, ya se han hecho estudios que cuando la espermatozo fecunda los óvulos lo primero que se forma en el ser humano es el corazón, Entonces el, el corazón tiene una importancia, el corazón de Jesús, eh, las grandes culturas serpentinas también hablaban del corazón y siempre se ha hablado a través del corazón, que es un, digamos, este, un órgano, uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, este, donde vemos que, por ejemplo, eh, es una glándula extraordinaria, donde sabemos que ya segrega ciertas hormonas y se agrega una hormona que es la hormona del amor. Ajá. Entonces ahí nosotros vemos que como nosotros, este el corazón hasta es este, sanador, curativo. O sea, ahí tenemos un médico en el corazón, tenemos un psicólogo, tenemos un amigo, tenemos un guía tenemos un montón de cosas que a veces uno las busca afuera y no buscamos adentro realmente, que es nuestro verdadero amigo, claro. nuestro verdadero consejero y, y bueno, nuestro mejor psicólogo y nuestro mejor médico también. Porque a veces hasta el corazón le, le dicta qué es lo que uno puede llegar a, a consumir de alimentos, o también el corazón nos va a decir a qué médico vamos a ir. O sea, claro, eh, la intuición la, intuición, la, intuición, la, intuición, la famosa intuición que es del corazón entonces a través de los intuitos del corazón nosotros podemos digamos este, crear grandes cosas y, y realmente acertar el ser, ser precisos y acertar hasta en el amor no y no, no equivocarse de no hay equivocarnos tanto en la vida ¿no? porque justamente somos dice el único animal que tropezamos dos o tres veces con la misma piedra ¿no? eh, y bueno César muchas gracias porque es decir, hay temas muy interesantes y este tema de la mente, de la ley de atracción y todo lo que ello conlleva es, es verdaderamente muy interesante. Y bueno, como te preguntamos, ¿cómo tenemos que hacer? Y nos diste algunas técnicas muy importantes. Eh, hay un temita que hoy estabas hablando, que, que, que pasó por acá, de nosotros es que hablamos, y que tiene que ver con esas eh, grandes civilizaciones y culturas, es decir, este, antiguas. Eh, así que lo vamos a ver en algún otro momento vamos a hablar un poquito de esos temas sobre todo me interesa mucho porque yo sé que vos estuviste viviendo por México y bueno, las culturas mayas, aztecas con, con tanta sabiduría así que me interesa muchísimo que hablemos de esos temas como no, mucho gusto, estaremos hablando gracias